Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, amigues, eh, eh, compañeros? Eh, acá eh, estamos en la primer clase de este ciclo 2020 del curso de Astrología, que correspondería a la clase 14. Hoy, jueves eh, 6 de febrero de 2020, eh, ya sé que hicimos una clase anterior, el martes 4, pero esa clase fue completamente en vivo y fue para eh, ponernos al día, fue la clase correspondiente a la clase número 13, porque la última que hicimos en el 2019 fue la clase número 12. Entonces, fue para terminar con algo que nos había quedado pendiente, y además para eh, anunciar esta nueva forma en que vamos a tomar las clases. Eh, ojalá te guste. Vamos a iniciar haciendo todo un repaso desde cero. Eh, así que espero que no te aburras. Eh, igual el repaso va a ser mucho más rápido. Pero se me ocurrieron nuevas formas para que la astrología te sea más sencilla para que de verdad sea astrología para todos eh, porque no vale de nada que solo algunos tengan el conocimiento ni que por eso se sientan eh, especiales <ríe> así que nada la idea es enseñarte a interpretar tu carta natal y la carta natal de cualquiera y si querés que puedas trabajar de esto. Yo trabajé y, a, muchos años con astrología y le estoy eternamente agradecido a la astrología. Así que bueno, eh, sin más, vamos al video. Lo que te pido es que ahora en este momento te suscribas al canal si todavía no estás suscripto. También que le des clic a la campanita y, y que le pongas en todos. Te va a aparecer un desplegable que dice todos, personalizado, ninguno. Le pones a todos. Así te avisa cada vez que subo un nuevo video y, y entonces estás al tanto de, de todo lo que se viene. También te voy a pedir que le des like al video y por supuesto que comentes. Este video... Eh, es grabado y va a salir a modo de estreno. Así que en el chat en vivo en el estreno voy a estar contestando todas las preguntas que te vayan surgiendo. Eh, creo que esta modalidad puede funcionar y si vemos entre todos que no funciona, eh, entonces volvemos a a la anterior, o vemos a ver cómo vamos haciendo. Pero la idea es que aprendas astrología y rápidamente. Vamos ya al bueno, video. Lo primero que tenemos que entender acá es este gráfico que tenemos acá. y eh, Que está medio borroso, pero me parece que es la mejor imagen que encontré para que ustedes puedan entender eh, la astrología desde otro lugar. Primero, desde cómo la tienen que pensar. Esto que está acá, esto sería el planeta Tierra. Visto en 3D. Alrededor del planeta Tierra están las, las 12 constelaciones del Zodíaco por donde se lo ve pasar al Sol. Esto que tenemos acá sería el ascendente-descendente, que sería la línea del horizonte, y esto que tenemos acá sería el medio cielo y el bajo cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que estamos estudiando están haciendo en un puntito del planeta que está acá, en esta parte. O sea, justo encima tiene a estos planetas, a estas estrellas pasando a este signo en ese horario. Esto se va moviendo de tal manera, todo esto se va moviendo de tal manera. Que de cada dos horas esto va cambiando, ¿sí? Va modificándose. Entonces, esto es una energía específica sobre ese punto. Y acá quiero hacer esa aclaración. Este es el punto donde están haciendo esa persona... Ese día, ese mes, ese año, esa hora, en este lugar. ¿Sí? A ver si podemos entenderlo desde la lógica de la astrología. ¿Eso qué nos está indicando? Que esta persona, vamos a suponer que este esta constelación que está pasando acá sea Leo quiere decir que esta persona tiene el medio cielo en el signo de Leo o sea que en el momento en que nació justo encima de su cabeza justo encima en el cielo estaba el signo de Leo quiere decir que en el Bajo cielo va a estar el signo de acuario, que es el signo opuesto a Leo. sí Y así se van a ir dividiendo todas las casas. No estoy hablando de que sea leonino, porque eso lo da el sol. Que podría llegar a coincidir con que el sol esté pasando justo por Leo o no. sí Entonces, piénsenlo en 3D, así como lo están viendo en esta imagen. Eso es lo más difícil de la astrología, poderla pensar en tres dimensiones y cómo es, cómo en el girar de la Tierra, en el girar de los planetas y en el girar de las constelaciones, cómo va cambiando las cartas natales. Ahora lo vamos a ver desde otro lugar. Lo vamos a ver esto mismo sobre una carta natal en dos dimensiones, o sea, en papel alto y, eh, y ancho, sin profundidad, ¿sí? Eh, acá es una imagen que está hecha en perspectiva, o sea, que la estamos viendo en 3D, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de comprender un poquitito más el, eh, en qué se basa la astrología. Bueno, ustedes me dirán en los comentarios si lo entendieron o no. Bien, como les decía antes, esto es un plano del cielo, eh, valga la redundancia, en plano, en 2D, ¿sí? En dos dimensiones. O sea, esto... Este círculo interior que ven acá sería el planeta Tierra, que era lo que yo les mostraba en la imagen anterior en tres dimensiones. Esto sería el cielo que rodea al planeta. Acá es el espacio donde están los planetas, donde se pueden ver los planetas, y estas son las 12 constelaciones del zodíaco. ¿Constelaciones? Esto es una pregunta que yo me decía cuando empecé a estudiar astrología, siempre me la acuerdo. Que yo decía, ¿por qué en astrología se toman 12 y no más de 12? Eh, bueno, es por donde las 12 constelaciones, por donde se lo ve desde el planeta Tierra pasar. ...al Sol... ...¿sí?... ...entonces... ...por ejemplo... ...desde el 21 de marzo y hasta el 21 de abril... ...al Sol... ...desde el planeta Tierra... ...si miramos con un telescopio... ...se lo va a ver por acá... ...por esta zona... ...por Aries... ...¿sí?... ...o si estuviéramos acá... ...y miramos... ...¿sí?... ...con un telescopio hacia el Sol... ...vamos a ver el Sol... ...y detrás... El, la constelación de Aries que es la que le da nombre al signo de Aries y así con cada una de las otras 12. acá tenemos toda la rueda del zodíaco, o sea zo de animales eh, y diaco de rueda eh, diaco eh, zodíaco sería eh, que es la rueda de animales Aries el carnero, Tauro el toro, Géminis eh, los gemelos, Cáncer el cangrejo, Leo la, eh, el león, Virgo la virgen, eh, Libra la balanza es el único que es, buen, eh, es el único que no es un animal, o sea que no es eh, ni animal ni persona. Escorpio, eh, el escorpión, el Sagitario, el, el centauro, eh, mitad hombre, mitad caballo, eh, Capricornio, eh, la, el, la cabra, eh, Acuario, el aguador, y Piscis los peces. Bueno, ahí tenemos los 12 signos del zodíaco. Eh, y esto sería una carta sin nada o sea un mapa del cielo donde lo único que vemos son las constelaciones no vemos planetas no vemos nada no sabemos a qué hora es entonces si nosotros le ponemos una fecha yo estoy haciendo la carta voy a hacer voy a desarrollar así paso a paso en estas clases, la carta de Axel Kicillof, que me lo pidió mucha gente. Entonces, mientras vamos aprendiendo, para los que no son de Argentina, ¿quién es Axel Kicillof? Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia... Eh, más importante del país por la cantidad de habitantes que tiene y por el producto bruto interno que tiene, ¿no? Sin desmerecer a las otras provincias. Sí, pero es una realidad. Creo que es el 44% del producto bruto interno del país corresponde a eh, la provincia de Buenos Aires. Así que imagínense la importancia que tiene dentro de un país que tiene... 24 provincias. Entonces, eh, Axel Kizilov es el gobernador, o sea, tiene una importancia superlativa dentro del contexto de político argentino. Y bueno, él nació, él 25 de septiembre de 1971 a las 9 y 35 de la mañana en la provincia de Buenos Aires. Entonces, según eso, ya como tenemos el día, el mes, la hora y el lugar, ya podemos hacer el cálculo de las 12 casas del Zodíaco. Entonces, a, nosotros ya ahora no calculamos nada porque todo lo hace la computadora. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es poner acá que estén visibles y ahí se me marcan, ¿sí? Todas las casas. La casa 1, eh, que el, la cúspide decimos... O sea, cuando, donde empieza la casa 1 es el ascendente. Yo lo voy a marcar ahora el ascendente y el medio cielo, porque son dos puntos importantes. Entonces los voy a dejar acá marcados. Entonces, les decía, el ascendente que es la cúspide de la casa 1, que en el caso de Axel Kisilov está en el signo de Sagitario. Bien, esta casa 1 yo les voy a dar palabras claves para cada una de las casas, ¿sí? Yo acá me lo anoté para, eh, para no irme por las ramas, para ser puntual. La casa 1 es el yo soy, ¿sí? Lo que les iba a decir antes, ya se los dije varias veces, pero si este es el planeta... Hay un puntito acá que coincide justo con el medio cielo. O sea, si bajamos del medio cielo, papá, hay ese puntito corresponde a el momento y el lugar en el que nació Axel Kicillof, en este caso. O sea, que nació la persona, ese puntito ahí. Quiere decir que si desde ese puntito nos hubiéramos puesto a observar ese día, ese mes, ese año, a esa hora, con un telescopio, el cielo, todo esto lo hubiéramos visto. Todo esto no lo hubiéramos visto. Pero también es una energía que está. Es... Me gusta explicarlo de esta manera, como si fuera una receta de cocina. Nosotros, si sí, vamos a hacer una torta de naranja, por ejemplo, eh, le vamos a tener que poner harina, polvo de hornear, huevos, eh, manteca y, eh, y naranja. ¿Sí? Ahora... La, eh, el polvo de hornear está en la torta, pero no lo vemos, pero lo sentimos, porque si no le ponemos el polvo de hornear, la torta va a quedar chata, ¿sí? va a quedar de otra textura. Entonces, esto es igual, todas estas energías no las vemos, a simple, vista, a simple vista con un telescopio, por supuesto, pero están influyendo en este lugar de una determinada manera. Por eso decimos que todas estas casas de la 1 a la 6, que son las que están pero no las vemos, son casas interiores que corresponden a lo interno de la persona, a cómo la persona es verdaderamente en esencia. Y de las 7 a las 12 a la es cómo se muestra, cómo es en el exterior, cómo se relaciona con los demás, cómo es socialmente la persona, qué es lo que se ve de la persona. Entonces, les decía, la casa 1 es el yo soy, la casa 2 es el yo tengo, la casa 3 es el yo pienso, la casa 4 es el yo siento. La casa 5 es el yo quiero. Caprichosamente quiero. La casa 6 es el yo analizo. La casa 7 va a ser el yo equilibrio. ¿sí? Yo busco el equilibrio. ¿sí? Eh, la casa 8 es yo deseo. También es la casa de los procesos de muerte y renacimiento, decimos, ¿sí? La casa donde, la casa 8, la casa 7 es la casa de la pareja, de los socios, de los socios económicos, ¿sí? Es eh, la opuesta a la 1, o sea, yo soy, ellos son. La casa 8 es la casa 2, yo tengo, yo no tengo, o sea, que... Eh, las pérdidas sería la casa 8 pero también es el deseo, es yo deseo principalmente la casa 9 es la casa del yo veo es la casa de la filosofía es la casa de los viajes es yo me manejo ¿sí? la casa 10 es el yo uso eh, ¿Qué es la profesión? ¿Es el brillo? ¿Es el destino? ¿Qué usas de esta encarnación? ¿Sí? La casa 11 es la casa de las amistades, pero es la casa del yo sé. ¿Sí? Es la casa de la empatía. La casa 12 es el yo creo, pero tiene que ver con... Eh, con todo lo que tiene que, que ver con tu karma, con esa mochila que traes de otras vidas, de otras encarnaciones, y que crees en las encarnaciones, o eh, tiene que ver con, eh, con lo que está oculto y sale a la luz, y cómo sale a la luz, ¿sí?, bueno, este es un repaso, pues nosotros ya habíamos visto las 12 casas del zodíaco. Entonces, ahora que ya vimos en este repaso las 12 casas del zodíaco, eh, vamos a empezar a ponerle planetas a eh, Axel Kisilov. ¿Sí? Todos los planetas son importantes en astrología, todos tienen igual importancia, pero decimos que el más importante de todos, indudablemente, es el planeta, el sol, ¿sí?, porque tiene que ver con el principio de vida, tiene que ver con lo vital, sin sol no, no existiría la vida, simplemente así es. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en mi caso, soy sagitario, lo que estoy diciendo es que cuando yo nací, el sol estaba pasando por el signo de sagitario. Porque yo nací un 17 de diciembre y todos los años, entre el 21 y 22 de noviembre, y el 22, 23 de diciembre, el sol está pasando por alguno de estos grados de Sagitario. Mi sol, cuando yo nací, está, estaba eh, a 25 grados del de signo de Sagitario. ¿Sí? Es el 17 de diciembre. Entonces, para hacerle la carta a Axel Kicillof, yo tengo que marcar dónde estaba su sol. Ese 25 de septiembre de 1971 a las 9 y 35 de la mañana en Buenos Aires, el sol estaba a un grado 47 minutos del signo de Libra. Por lo tanto, él tiene las características de Libra. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Tres palabras claves. Positivas y tres palabras claves negativas del signo de Libra. O sea, todos los signos tienen luces y sombras. Todos los signos tienen cosas positivas y negativas. Esas cosas positivas y esas cosas negativas están adentro de cada uno de nosotros según el signo, entonces él es Libra, yo puedo decirle que lo positivo que tiene es que es encantador es inteligente y es equilibrado pero las sombras de él es la antipatía, la ignorancia y el desequilibrio. ¿Qué quiero decirle? Que si él no hace un esfuerzo por eh, ser encantador, ser inteligente, o sea, prepararse y ser equilibrado, se va a ir hacia el otro lado, porque también está dentro de él esas cosas negativas. Entonces ahora les voy a decir a ustedes tres palabras claves para cada uno de los signos. Y con esto finalizamos esta clase. Y así clase tras clase vamos a ir agregando planetas, hasta terminar con los 10 planetas que vemos en astrología. Y después vamos a ver lo que es el tema aspecto. Pero no nos adelantemos. Vamos a ir planeta por planeta. Ahora le toca al sol. ¿Sí? Después en algún momento vamos a empezar a combinar. Porque ya les digo. Es como la receta de una torta. No es lo mismo si yo le pongo... Harina, huevo, manteca, polvo de hornear y naranja, que si le pongo harina, huevo, polvo de hornear y manzana. Entonces, acá no sería lo mismo que yo le pusiera el sol, le pusiera libra, pero acá, en vez de ponerle casa 11, le pusiera casa 1 o casa 8. ¿Ven cómo se van haciendo las combinaciones? Bien, pero todavía falta para eso. Vamos entonces con tres cualidades o virtudes o luces del signo de Aries, este que está acá, y tres eh, oscuridades o cosas negativas del signo. Aries, aunque parezca mentira, la luz de Aries es que es impulsivo, que es orgulloso y que es mandón. Cuando Aries está en sombra, cuando está dudit duditativo, o sea que tiene dudas, o meditativo, sí, <coughs> está sin impulso cuando está con baja autoestima y cuando está inseguro. Perdón. <coughs> Para Tauro, las luces es estable, tranquilo, confiable, y la parte negativa es que inestable, inquieto, traicionero. Para Géminis, la parte de luz es sociable, comunicativo, inquieto, la parte de las sombras rebelde, imperativo, problemático. Para cáncer, las luces están en lo emocional, en lo intuitivo, en lo hogareño. Y cuando está en sombra, es mental en vez de emocional, es instintivo en vez de intuitivo, y es mundano. O sea, le gusta estar fuera de la casa. Para Leo, las luces es que es narcisista, persistente, sociable. Eh, cuando ese narcisismo se convierte en sombras, cuando le hace obstáculo a Leo y cuando se convierte en un egocéntrico, que lo único que importa es él. Eh, es in, eh, cuando se convierte en inconstante en vez de en persistente y cuando es antipático. Eh, Virgo, las luces están en lo analítico, intelectual, comprometido y las sombras en artificial, inculto, falta de compromiso. Libra, o sea, vuelvo a repetir, las seis cosas están adentro de nosotros. ¿Sí? Dependiendo de cada signo. Las seis cosas están. Lo que uno tiene que ver es cómo vamos equilibrando esas energías. ¿Cómo? Si somos narcisistas, no nos convertimos en egocéntricos. ¿Sí? Libra, encantador, inteligente, equilibrado. Ojo, porque si te vas... Te pasás de la medida de encantador, te convertís en antipático. Eh, si solo pensás en, eh, en la inteligencia, eh, en ser inteligente solo a través de una eh, de comprender una sola materia por llamarlo de alguna manera, vas a ser un ignorante, porque el universo se compone de mucho más, ¿sí? Y el si perdes el equilibrio, te vas a ser un desequilibrado. En escorpio, las luces están en lo sensual, lo misterioso, lo determinado de escorpio. Y las sombras están en lo sexual, lo evidente, lo indeciso. Sagitario, las luces están en lo honesto, lo filosófico, lo impaciente. En cambio, las sombras están en lo deshonesto, en lo ideológico y en lo paciente. Capricornio, las luces están en lo metódico, estructurado, enfocado, que es, y las sombras están en el desorden, lo desorden. Lo desestructurado y lo desenfocado. Acuario, creativo, genuino, humanitario. Y o oh, fantasioso, mentiroso, apático. Pisces, intuitivo, instintivo y entregado. Son las tres luces que tiene Pisces. Pisces es intuitivo y es instintivo, y eso es maravilloso, el signo de Pisces. Mientras que la sombra es que sea impulsivo, obcecado y desconfiado. Guarda con eso. Bueno, ojalá se haya entendido esta parte. La próxima le vamos a agregar a, a Axel, que ya le dijimos que según su sol... Es encantador, inteligente, equilibrado, que tiene que tener cuidado no convertirse por tanto encanto en un antipático, por tanta inteligencia en un ignorante eh, y por tanto equilibrio en un desequilibrado, ¿sí? Porque los extremos se unen. Eh, y en la próxima le vamos a hablar de su luna en Sagitario. Y por supuesto vamos a hablar de las lunas en cada signo, así dando palabras claves. Esto es lo que yo les propongo a ustedes para, eh, para las clases de este año. Para que en este año 2020 se conviertan en astrólogos y en excelentes astrólogos. Todos astrólogos. <ríe> Bueno, gracias por acompañarme en este video, eh, nos volvemos a encontrar el martes 11 de febrero del 2020 a las 22 horas, también en un estreno como es este, yo voy a estar en el chat y los videos van a, todos los videos de las clases los voy a grabar antes, para qué para que se estrenen en, en el momento y yo poder estar en el chat, esté donde esté. No necesito estar en mi casa, entonces ya no va a ser, no, no me voy a trazar con los videos. Gracias por acompañarme. Y nada, nos encontramos el martes 11 de febrero a las 22 horas en la clase número 15 del to 2020. O sea, la clase número 15 de astrología, la segunda clase del 2020. Chao, hasta luego.